Claro, señores, y continuando con el contenido, destacar este segundo tema, me pareció muy interesante, y es que Dominicano y Dani Rodríguez dirigirá el departamento de transporte de Nueva York. Es muy wow. importante para mí destacar ese tipo de trabajo, porque muchas veces vemos que personas se van ilegales de aquí, que dejan su, su país, y muchas veces, no muchos buscan dinero fácil, sino que trabajan duro, y trabajando duro, Mira hasta dónde ha llegado este señor. Así que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, nombró hoy al saliente concejal y Danis Rodríguez para dirigir el departamento de transporte de la ciudad, lo que le convierte en el primer latino al frente de esta agencia municipal. Rodríguez, un emigrante de aquí de la República Dominicana, ha presidido durante ocho años el comité de transporte del consejo municipal y estuvo a cargo de la campaña de Adams en la Comunidad Latina. Adams informó también que Aloise Heredia Harmosuk, de origen dominicano, continuará al frente de la Comisión de Taxis y Limusinas, agencia que regula esa industria en la ciudad. Heredia Harmosuk fue nombrada por el alcalde Bill Blasio para dirigir la comisión en enero del 2020. Dice el alcalde, el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, sé que Danis y Alois Heredia Ramsuk estarán a la altura del desafío y espero trabajar con ellos para que nuestra gran ciudad siga avanzando. Rodríguez indicó por su parte en el comunicado conjunto que espera trabajar con diversos sectores, el gobierno, activistas y el sector privado, para llevar a cabo nuestra visión de convertir a la ciudad de Nueva York en la más amigable de la nación para los peatones y los ciclistas. Como presidente del Comité de Transporte, Rodríguez impulsó varias iniciativas, entre ellas el Día de la Tierra sin Automóviles y la expansión del programa de bicicletas City Bike, que comenzó en la zona metropolitana de Manhattan a vecindarios de escasos recursos. Mira, me llamó mucho esa, eh, esa noticia. Que como dice siempre es muy bueno culturizarse y ver uh -huh. e informarse, porque mira, es muy bueno, porque hay personas que viajan a Estados Unidos, tienen años y buscan mucho el dinero fácil o se estancan en un solo lugar. O oh, yo nada más voy a hacer esto, buscan lo fácil para mandar dinero para acá, por decir uh -huh. algo, ¿verdad? Que sí. es la necesidad por la que muchos se van. Pero yo oí su historia, me tomé el tiempo de ver un poquito, de indagar un poco sobre su vida. Entonces, él duró, creo que fue 12 años, trabajando en un departamento allá de concejal. Entonces, uh -huh. después se interesó por eso que hemos pues, la iniciativa que él quiere tomar del Día de la Tiración Automóviles, City Bikes, que es para lo de la gasolina y todo eso, cosas más eh, ambientales, que duelen al medio ambiente y todo eso. Entonces, eh, contaba en su historia un poquito sobre él. Que él era una persona que no tenía mucha visión, pero que él es muy determinado. Sí. Él decía que él siempre, cuando tomaba los subterráneos o los taxis, ve que la ciudad de Nueva York una ciudad como vemos en películas, los que han tenido oportunidad de viajar y de salir sí. del campo, lo han visto. Es muy concurrida, ¿verdad? Entonces, él dice, yo me sentaba a pensar, y decía, que podría haber un cambio... Y que no podía hacer yo, a pesar de que no tenga mis papeles ahora, pero no he hecho nada malo, no he tenido problemas con la policía, no tengo antecedentes. Y él tomó esa iniciativa, ¿verdad? Entonces, durante ese trayecto de dos años que trabajó como concejal, no recuerden qué departamento fue él tuvo esas ideas, la fue planteando mucho y le ayudaron, y mira, ocho años duró en eso el transporte público y mira ahora como el alcalde electo Adams, pues le dio la oportunidad y este cargo junto a Eloise también que es aquí dominicana uh -huh. para que tomaran el liderazgo de esto, y me gustan las ideas que toman, porque si tú superas que ese tráfico y esa concurrencia de Estados Unidos es bastante fuerte, entonces usando cosas biodegradables y más buenas para el, para el planeta ¿verdad? como los city bikes, eh, aprovechar la demanda y el espacio que ellos tienen para ellos. Así que para mí es algo que deben tomar en cuenta, que yo digo, tienen que mencionar mucho la noticia de aquí, cosas que dominicanos que no son tan guau podríamos decirlo, lo tomen más en cuenta y sean ejemplos a seguir para muchísimos que se han quedado, que sienten como que no pueden hacer nada, que nada más están para trabajar en una bodega o para ser chofer de X cosas, que pueden lograr muchísimo más esa iniciativa. A mí me encantó realmente su historia y lo que él ha proyectado. Lo han invitado a muchísimos programas y su fluidez en el inglés, también me gusta porque el dominicano aprende mucho de la calle. Y él decía también que ese idioma fue muy complicado, pero tú lo ves el porte, el cambio que tuvo ese señor, tú lo ves de antes y después de Dani Rodríguez, y ves el cambio, el deseo de seguir, de proyectarse, es un ejemplo y un orgullo para nosotros los dominicanos. Claro, el dominicano toda, ¿eh? El dominicano, dominicano toda. Y qué bueno, sí, que este Adams, que, que obviamente fue apoyado por la, por la, la comunidad latina, Está tomando mucho los latinos en cuenta, porque recordemos que políticamente hablando, muchos políticos cuando se le apoya siempre se olvidan de, de, de, de quienes lo apoyaron y se van por otro lado. Este Adams, que fue apoyado por la comunidad latina, pues está eh, entonces devolviendo El favor. es, esos favores sí. a, a, a, a esa comunidad con cargos importantes como este, que es muy interesante porque es un dominicano, habiendo tanta gente allá en Estados Unidos de diferentes partes claro. del mundo, un dominicano... Eh, que, que, que represente esa parte de, de, de, transporte, de transporte público. Transporte público que eh, para mí es de lo muy importante que hay allá, en, en la, y más en la ciudad de Nueva York, Exactamente. Una, una ciudad que nunca duerme, ¿verdad? Una ciudad que nunca duerme, siempre hay tránsito, siempre hay gente caminando de noche, de día, de madrugada, y es muy importante que una persona dominicana esté a cargo de este departamento, ¿eh? y que muchos inmigrantes que, que van allá de, de, de aquí, familiares de nosotros, ese tipo de cosas pues que ten, tengan la puerta abierta de quizá llegar a trabajar y ese tipo de cosas, porque recordemos que lo, el dominicano que va a trabajar honesto y seriamente allá es transporte, el Uber, el, el manejar una guagua, de colegio, y ese tipo así, de escuelas. cosas. O sea, mayormente son los tipos de trabajo que ellos buscan allá, los dominicanos, bodegas y ese tipo de cosas. Sí. Bueno, eh, de verdad, eh, conociendo la trayectoria, yo conozco un poco la trayectoria de Danis es un político, de Nueva York, oriundo de la República Dominicana, ya con una trayectoria larguísima, siendo concejal, lo que vendría siendo aquí regidor, eh, que fue el, el que lideró esta parte de transporte, que es una de las cosas más delicadas de, de Nueva York, porque ustedes todo, ven todo eso de los taxis, verdad, los taxis sí. amarillos, eh, los mismos buses, el metro, todo eso lo gestiona, bueno, el metro lo gestiona es eh, la MTA, pero lo que son los buses, bueno, también los buses, sí, pero gran parte de lo que es la política de esa de, eso, de ese transporte es desde la alcaldía. Y esa es una parte importante eh, la, de, de la alcaldía de Nueva York y de la gobernación de Nueva York también. Porque Nueva York es un estado grandísimo, no solamente es la ciudad. Entonces, este cargo para Ivánis demuestra la importancia que está adquiriendo la comunidad dominicana que... Es la más grande en estado de Nueva York, aunque creo que es la segunda en la ciudad, pero es la más grande. Una población de unos un millón y medio de dominicanos, sin contar los descendientes. Y de verdad es muy importante este cargo que se le ha eh, dado a Iránis Rodríguez. A mí uh -huh. se me olvida, a veces sí. me confundo. Uh -huh. Iránis Rodríguez, que por cierto, quiero pues, a ver si los muchachos, que les voy a enviar esto, estén atentos allá, él es... Eh, Amigo, podemos decir un amigo nuestro de la, esta casa de Telenor. Ya que pues siempre en, la, en los eventos de la Parada Dominicana del Bronx y la Parada y del Dominican Day Parade, así es que se le llama, pues que ha en las veces en que Telenor ha dado cobertura a estas actividades, pues siempre Iván y Rodríguez ha estado allá presente, dando pues su apoyo y su y, y, y enviando sus palabras de hacia la comunidad dominicana perdón, hacia la República Dominicana desde Nueva York a través de nuestras cámaras, del equipo que se despliega todos los años a dar la cobertura tanto a la parada dominicana del Bronx como a el Dominicano de Pared. Vamos a ver si los muchachos nos ponen ahí la imagen de una de uno de los momentos en que y, y Dani, siendo pues concejal, estuvo ahí y nos dio declaraciones, le dio declaraciones al equipo que fue a cubrir la parada del Bronx. Ahí yo se lo envié, muchachos, al correo, al correo, vamos a ver si nos la pueden poner, pero mientras tanto, mientras nos ponen las imágenes, destacar este trabajo de Idani que siempre es apoyado por la comunidad dominicana completa, sí. los partidos políticos, las organizaciones sociales, todo lo que tenga que ver con la comunidad dominicana, allá pues lo apoyan firmemente, y este es eh, un ejemplo ya, el, se traduce ese ejemplo, ese apoyo que durante años ha tenido Idanis, de la trayectoria también que ha tenido, y, eh, y de la trayectoria y del trabajo que ha hecho para la ciudad de Nueva York, sobre todo, primero para la comunidad dominicana, y segundo para los eh, para los residentes que viven, no en el Manhattan, que es la ciudad donde, está, donde se mueve, tú sabes, donde está el lujo, las cositas bonitas. Ahí vemos la imagen, ¿verdad?, de Idanis con eh, los... Eh, ahí está Emil, ese es Emil Peralta, que pues está también allá y que fue parte de... De esta casa Telenor. Por ahí anda Roberto Neris también. Y eh, ahí están los, los amigos nuestros de Canal América, donde también, pues, eh, tenemos una alianza con, es, con ese canal dominicano allá en los Estados Unidos. Y pues, eso fue de la Dominican Day Parade del 2019. Eh, sin duda, pues, un gran una gran noticia para la comunidad dominicana. Y reiterando, eh, bueno, más bien retomando la idea. Eh, Muchas de las políticas de Idanis no solamente fueron para el Manhattan, que es donde, como dije, está el lujo, está la cosita, está, está el Square, no, no. Está para los, esos barrios, el, el, el Alto Manhattan, el Inwood, todos esos barrios de por allá, y el Bajo Manhattan y la zona del Bronx. O sea que desde aquí nuestras felicitaciones para Idanis y le deseamos muchos éxitos en su nueva responsabilidad como jefe de tránsito de la ciudad de Nueva York.